youtube en ¿sí? este video y estamos en un nuevo video para el canal y les voy a mostrar cómo descargar todos los fondos de pantalla predeterminados del windows 11 a menos que estén viviendo abajo una roca en una isla desierta no sabrán que el windows 11 ya salió en finales del 2021 bueno vamos al grano y vamos a aprender a cómo descargar todos los wallpapers de, wallpapers de el windows 11 le van a dar aquí en download, les dejaré este aquí, este link en la descripción de este video Le van a dar en download, yo no lo descargo porque ya lo tengo y ya le di en download Bueno gente, le vamos a dar clic derecho clic derecho Extraer aquí si no tienen WinRAR no van a poder extraer este archivo. Así que les dejaré el WinRAR también en la descripción de, video, de este video. Bueno gente, aquí ya se nos ha extraído este archivo. Lo vamos a abrir y adentro solo está una carpeta donde hay más carpetas y carpetas donde hay más carpetas que es donde están las fotos. Los fondos de pantalla. Estos son los que están de alta resolución. Estos son los de algo. Y estos son los predeterminados. Aquí está la acción B Digo que son los, Algunos de los más bonitos Los B Que son de algo también Los C Que son de algo Los D Que también son de algo Y los Windows que son los De algo Bueno gente espero que les haya gustado este video Suscríbanse, activen la campanita Síganme a mi gato en Instagram Síganme en Facebook, en Twitter En TikTok, en Roblox Bueno gente espero que les haya gustado este video Suscríbanse, activen la campanita Y adiós